realmente descolocado a mí con que me leve sea a definición del siglo XIX como si no hubiera cambiado el mundo para ustedes mujeres seguimos siendo las mujeres del siglo XIX de pero ¿qué, ¿qué está contando usted aquí? Usted sí que no se entera Y es peor, no se respeta ni a sí misma como mujer Y es o peor que puede pasar de una mujer ¿vale? Porque hay que reconocer que las mujeres eh, Sufrimos una discriminación bestial en este país A todos los niveles Y que por lo tanto, el propio Partido Popular Es eh, que endicio que las políticas eh, de igualdad Tienen que ser transversales y estar en todas las leyes y odí hasta a la propia Secretaría General de Igualdad Pero para ustedes sobran Sobran las feministas y sobra representación de las mujeres En una ley como la de economía social ¡Bravo señora Cancelo! Acaba usted de ponerse una medalla que no va a poder con ella Pero mire, además es toda una falacia Porque una ley sin orzamentos no es más que una falacia Es propaganda, no vale para nada para nada, no regula nada, no establece qué apoyos, no establece nada, señor consellero, o siento, pero nada, es valera, solo regula Que entidades forman parte de la economía social, e faltan entidades y e o consello eh, social, es único que regula, o único y e lo demás no vale para nada. Evidentemente, estoy también de acuerdo que todos los servicios sociales necesitan A pertinente autorización de la Consellería competente. No puede quedar en una declaración de responsabilidad o una comunicación previa. Pero si ha también, el colmo, que nos falen, Por aquí todo se confunde. Yo creo que deberían de, no sé, pedirle a alguien que les diera una clase de qué economía social, de qué autoemprego, de qué una empresa, Y que parece que no se quieren enterar de lo que está ocurriendo ni da diferencia. Para ustedes todo es autoemprego Y todo vale con las mismas normativas y después de que esta ley sirve para el desenrollo económico y social de Galiza Pues para eso habrá que desenrolarla Porque esto que ven aquí no sirve para nada Para nada, de nada, de nada No le sirven ni las organizaciones sociales Ni las entidades de economía social Ni las cooperativas que se atienen a Red de Que es donde ellas mandan y nada más, eso es todo lo que se remite esta ley, pero que además debería usted de saber, señora Cancelo, que hay se ha definición de economía social en toda Europa, que se distancian muchísimo dado século de Azanove fíjese es que o tiempo pasa y las cosas van cambiando y dentro de esas definiciones se incluyen las organizaciones de productores de consumidores, de aforristas de trabajadores resides por las prácticas democráticas autonomía en la gestión, primacía de la solidaridad de las personas sobre el capital y los beneficios eso, y ahí está todo el mundo y lo que me parece tremendo es que ustedes pretenda reducir esto y o Partido Popular ustedes Como en este caso Voceira Partido Popular Que le toca defender este penoso texto ¿eh? O único que pretenden Es dar carpetazo a un problema Vender fume tengo una realidad social que está llamando Y te hemos hablado en este Parlamento muchas veces A que el gobierno aposte decididamente por las cooperativas Por el trabajo cooperativo Y e todo o contrario Miramos como dentro del ámbito rural Que sería de esos ámbitos más importantes Donde se puede hacer un gran trabajo de cooperativismo No está hecho Vemos como todo o contrario Por la ley de la agricultura que Ahora parece que se eleva ¿no? se, se retira se ha definitivamente pero evidentemente aquí lo que estábamos llamando eran las mariscadoras a que fueran autónomas no a crear cooperativas ustedes no non creen en el trabajo cooperativo no creen en la economía social solo creen en la cooper... economía especulativa e, o en no el beneficio de las grandes empresas y e de las grandes corporaciones por eso yo mantengo mi enmienda a, a totalidad y espero que si realmente ustedes tienen ese sentido democrático de igualdad y de beneficio social que debe tener esta ley retire en este proyecto de ley y en todo caso presenten otro que realmente contemple o qué economía social contemple cómo se vaya a orzamentar esta, esta ley, e contemple las vías de desenrolo, de aposta y de crecimiento de economía social, así como reconocer en la ley todos los beneficios y todas las aportaciones que estas eh, que entidades de economía social aportan o nuestro país. Déjense de propagandas, eh, ponen una ley encima. Mesa que se pueda debatir. Gracias, señora Martínez. Grupo parlamentario alternativa galega de izquierda, señora Soya.